Bueno, compañera, contanos por qué estás acá en esta jornada de lucha. Eh, soy Victoria, soy de la escuela 140 y en el, el mes de marzo no me pagaron mi sueldo, así que estoy reclamando eso. Y en esa escuela hay un montón que no cobraron el sueldo, ¿no? Sí, la ¿Cuántos mayor, son? Eh, son bastantes, bastantes compañeros que no han cobrado y estamos acá acompañando eh, esta lucha. Bien, muchas gracias.